suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo mananero ayer no pude hacer vídeos ayer estuve un poquito fastidiado un poquito bastante um, bueno se me notará un poco a lo mejor en la voz no lo sé eh, pero bueno, dicho esto, Bitcoin, muy buen movimiento. El que hizo ayer, vamos a ver dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto es el total market. Vale, viene, bueno, esa pues razón del, del título. Eh, mucha gente está aplastando el billón, los mil millones ya los hemos en euro, europeos, ¿no? El billón americano. Ya está, ya no. eh, cuidado, que realmente ni siquiera, ni siquiera los hemos tocado. ¿Vale? De momento, ni siquiera los hemos tocado. Eh, ...esto es bueno o es malo... ...bueno, es bueno o es malo en función de qué... ...de una cosa muy importante... ...pasar... ...esta zona... ...pasar el billón realmente... ...los mil millones pasarlos... ...si los pasamos, nos apoyamos encima de ellos... ...venimos a esta zona de los 1.75... ...que ahora veríamos qué consecuencias traería eso... ...en cuanto a precio... ...entonces... ...podríamos decir... ...bien, de momento tenemos un desgaste brutal en lo que se refiere a, a RSI, eh, vamos a ver qué tal los volúmenes, que han sido bastante buenos, bastante decentes, pero eh, hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Y que Hay que ser realistas. Eh, la realidad es que el movimiento ha sido muy bueno, quizás eh, con mucha fuerza, y ahora vamos a ver cómo mido la fuerza de, de este movimiento, eh, y tiene pinta, de momento al menos hasta final de mes, de querer seguir, eso es mucho decir, es decir, dos semanas todavía quedan uh, para esa reunión del FOM a no ser que haya una mala noticia, y las noticias de momento que hay son espectaculares ahora vamos a ver una que es brutal ¿vale? y es que el otro día eh, en el vídeo de antes de ayer, lo decía no uh, que Samsung estaba en modo Loba con aquello de Piqué y demás, pero eh, y había lanzado ese ese ETF de futuros de Bitcoin y está ya considerando lanzar uno al contado en, la, en Hong Kong. Esto es un notición, ¿vale? Un ETF de, de, de Bitcoin al contado en Hong Kong por parte de Samsung, es que no es por parte de Pepito, es que es por parte de Samsung, es un notición. Claro, lo importante y lo que nosotros buscamos es esto mismo, pero en la bolsa americana. Eh, ya veremos, a ver si algún día <ríe> se cumple. Eh, llevamos desde el año 18, como quien dice, no, esperando a ver si aparece uno, pero de momento, nasty de la Plasti, cinco años que han dicho que tururú. Bien, volvamos a, al mercado, vamos a ir al SP500 para que veamos dónde estamos. Ya lo vimos el otro día. De momento no estamos frenando, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada vez que ha caído la vela diaria... Se ha recuperado y termina en verde. Vuelve a caer, se recupera, termina en verde. Es decir, entra dinerito. En el momento que hay retroceso, entra dinerito. Esto es algo positivo. Pero sí que es cierto que si vemos el volumen del viernes, ¿vale? Igual que este volumen. Tampoco es un volumen, el del miércoles, demasiado bueno para, para tal como fueron las cosas. <coughs> Perdón. Y no hemos pasado la línea de tendencia. Es decir, no hemos pasado los famosos 4.000 puntos. Pasarlo significa no ir a 4.010, ¿Vale? pasarlo significa pues me voy a 4.040 a oh, pullback y luego sigo eso significa pasarlo, o sea pasarlo no es eh, toco casa, ay aquí, no, no ¿vale? Eh, en cuanto a Bitcoin pues en qué punto estamos, importante brutal, ¿vale? porque es súper importante, primero porque la línea de tendencia de mínimos del canal principal, ¿vale? con un toque 2, 3, 4, ¿vale? aquí por debajo, 1, 2, 3, 4, se ha roto esto es importantísimo, ¿Y ves donde podemos medir, junto con el RSI, bueno, y evidentemente el Alerts, que está en máximos históricos, ¿vale? Fijaros que eh, en el punto en el que está, la última vez que estuvo aquí arriba, fue en el pico máximo de... Del, digamos, del para mí, ¿vale? Del punto máximo de, de, de ascenso en lo que fue el rally anterior, ¿vale? Es decir, fijaros, mira dónde está y mira dónde está. Es tremendo. Eh, en cuanto a RSI, vamos a verlo mejor si hago esto y quito aquí, ¿vale? Vemos que no ha llegado todavía a ese punto, realmente, en lo que es el, en el de 21, este punto que fue el punto máximo donde empezó a, a decaer, ¿veis? Como fue cayendo poco a poco. Y si nos ponemos en horizontal vemos que es el máximo de esta línea de fuerza. ¿Qué pasa? Que evidentemente hemos, hemos eh, ido a tocar o estamos yendo a tocar el máximo RSI en diario. Cuidado, ¿eh? No estamos hablando de, de cuatro horas, de una hora, no, no. En diario. que hicimos aquí? Fijaros el descuento que hubo después. ¿Vale? Y, y, y dices, bueno, aquí se ve que es poquito, ya, ya. <risas> poquito, ojito oh, con el poquito que es un 34%. ¿Vale? Ojito con el poquito que es un 34%. Entonces, mmm, ¿qué, ¿qué consideración podría tener llegar a ese máximo de RSI? ¿Vale? Muy sencillo. Llegar a la línea de tendencia principal. Tacata. Lo tengáis en logarítmico o lo tengáis como tengáis en un plazo a largo de tiempo logarítmico, ¿vale? Yo es lo como lo utilizo. Luego ya cada uno que, que haga lo que quiera y que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué significaría eso? Más o menos llegar a la zona de 22.800. Es decir, este otro punto de pivote que tenemos aquí. Y el siguiente y más importante es el de 25. El de 25 ya supondría romper la línea de tendencia principal, que ahí es donde tendríamos que empezar a pensarnos en mmm, cripto primavera vale puede ser que estemos en una zona de la que empecemos una cripto primavera muy adelantada podría ser pero yo más bien creo que como mucho vendemos a la línea de tendencia de momento vale y podemos quizás volver a probar esta otra quizás vale eso es quizás por qué digo quizás bueno pues porque se están cumpliendo cosas también importantes Uh, si nos vamos a... Bueno, vamos a ir a diario primero, vamos a encender el, el árbol de Navidad, vamos a encender el all One, que nos da todas las medias, soporte, resistencias y de momento la media de 200 en diario la hemos machacado yo pensaba sinceramente que con esta línea de tendencia con esta eh, eh, media de 200 a partir de aquí, pum, para abajo y de momento no porque se ha salido del mapa o sea, ha pasado algo que es excepcional bien eh, ya sabéis los alumnos, lo que dijimos el otro día, 0,2, 0,3, aquí arriba es 0,5. ¿Vale? Los que sois los alumnos ya sabéis lo que quiero decir. 0,2, 0,3, ya está hecha, ¿vale? En ese máximo. Eh, 21.250, 0,5. 22.950, ¿vale? Que... Empezamos para abajo aquí, bueno, pues ya iremos viendo, pero tenemos una zona de soporte, ¿vale? Que es este mínimo, este mínimo, este mínimo, este máximo, ¿vale? Que quizás tengamos que venir a tocar en algún momento, no sé en qué momento, ¿vale? No sé si después de tocar aquí, antes de tocar aquí, ni idea, ¿vale? Eso lo iremos viendo. Pero que tenemos un punto de desgaste es importante. Ahora bien, ¿este punto de desgaste puede estar haciendo zig zigzags aquí arriba? Por supuesto que sí, ya lo hemos visto en cuatro horas. Hemos visto en cuatro horas como pim pam, pim, pam, llegó a punto, arriba, abajo, otra vez, abajo, más arriba, más arriba, más arriba, ha roto todos los récords, 91 puntos, RSI. O sea, algo tremendo, una fuerza brutal, bestial. O sea, importantísimo. Bueno, bien, ahora vamos a ver el tiempo o cuánto lo soportamos, cuánto lo aguantamos que el mercado sea capaz de aguantarlo, y de verdad que si vienen esos 15 días en los que nos dejan en paz, seguimos teniendo muy buenas noticias como esta de Samsung, es posible que eh, podamos seguir avanzando, ¿vale? Eh, Ethereum, evidentemente, igual se ha disparado, cuartas de lo mismo, no también no, quizás no, no comportándose también bien como, como Bitcoin, pero, ostras, muy muy bueno el movimiento también, yendo a tocar a una zona de resistencia bastante clara e histórica, ¿Vale? tenemos toda esta zona de apoyos esta zona de apoyo, resistencias resistencias ¿vale? entonces bueno a no ha tocado todavía, está yendo a buscarla si no, si ni siquiera la toca y se va abajo, malo malo, ¿vale? si la toca y se va abajo, es algo que es normal y tendrá que buscar una zona de soporte nueva quizás, quizás en la zona de los 1400 satoshi, 1400 dólares, perdón ¿Vale? más o menos, el total market ya lo hemos visto la dominancia de bitcoin disparada disparada, finalmente ha pasado toda esta zona, boom, se ha disparado. ¿Qué quiere decir esto? Que las altcoins contra el bitcoin están sufriendo. Por su parte, el dólar index, evidentemente, bajando. Es algo que, era, que era, era de esperar. Seguimos esperando esos 101 puntos. Y los cortos han roto a la baja. No es la primera vez que rompe, ¿vale? Han roto varias veces. ¿Pueden pegar un rebote? Sí, pero de momento siguen a la baja. Esto es muy bueno. Si perdemos esta zona de mínimos, hizo aquí, ¿vale? En los 1.200 aproximadamente, le queda bien poquito. Eh, pues Bitcoin va a seguir, va a seguir. Lo que pasa es que cuidado, porque luego el rebote puede ser súper importante. Fijaros que lleva mucho tiempo sin pasar toda esta zona de RSI. La zona de aproximadamente de los 37. ¿Vale? Hacia abajo, lleva mucho tiempo sin pasarla. La última vez que la pasó fue en esta zona, ¿vale? Que luego tuvo un rebote muy importante. Este rebote parece que es parece que es pequeñito, ¿vale? Pero. Pum, Fijaros, un 254% Y además y además eh, Bueno, pues las consecuencias que tuvo en Bitcoin Pues fueron interesantes Bien dicho esto eh, Ya iremos viendo lo que pasa Pero no sé Si lo pierdo o no lo pierdo si si rebota desde ahí También puede venir a buscar otra vez la línea de tendencia De la parte baja del canal y volver a caer Eso ya lo, ya lo iremos viendo En cuanto a altcoins, pues bueno eh, <ríe> Tenemos algunas haciendo cosas A ver, mejor así Bastante decentes, bastante, bastante decentes. GMT 38%, Compound 31%, Bonk 28%, cae en el co o sea, por encima de, del 15% hay unas cuantas, cosa que es súper importante, Solana, fijaros que Solana, decíamos, bueno, Solana, la mierda, no sé qué, eso, cuánto, pero lo de siempre, ¿no? Solana está apoyada por un montón de empresas, cuidado, y bueno, pues ahí, está, ahí están los resultados, rebotando, Library Gates también, fijaros, por, decíamos, a ver si recupera el centavo, pues mira, 1.35, 1.35 1, el centavo y 35, o sea que muy bien, Waves, anda, Waves está con los rusos, no sé qué, acordaros, ¿vale? No, pues venga, ah, ah, venga pum, un 15%. Maná, que la veíamos la semana pasada, sigue al alza también, eh, DOT 12%, muy bien, me mola me mola que DOT cierre esa U y la pase y vaya a la media de 200, ¿Ve? pegaros lo que decíamos ¿vale? de cerrar la U al punto de pivote y luego ir a por la media de 200 ¡pum! clavadito, a ver si siguen la cuestión es ahora, a ver, están en un desgaste R6 brutal, mucho cuidado porque es aquí donde vienen las ay madres mías y es lo que tenéis con, que tener muy en cuenta eh, SIS un 10%, muy bien. De momento, cierre de U, no ha llegado a la media de 200. Esperaremos que, a que llegue. Yo es lo que creo que van a llegar, si no todas, prácticamente todas. Tezos también la tenemos por aquí, otro 9, 80, 10%. Igual, cerrando la U, siguiente parada, la media de 200. Eh, Flow, Phantom, otro, que hay muy bastante gente con Phantom, cerró su U. Y está en zona de máximos, pero ya ha ya estado en la media de 200, con lo cual, bueno, es otra guerra diferente. Punto de pivote siguiente, lo tenemos en 0,4, pero ya está con un desgaste muy, muy grande. ¿Vale? Yo, el movimiento ya lo ha hecho, yo me saldría. A lo mejor luego se pone a hacer lo que digo, ¿no? Zigzag, zigzag, zigzag, pero yo me esperaría un momento más adecuado para entrar, para salir. Depende de, de la temporalidad y el objetivo que tú tengas. ¿Vale? Eso tenlo claro. Yo hablo de mí. Cada uno, ya sabe, es responsable de lo suyo. 8,47. Eh, Yer Finance, bien, cerrando su Y a la media de 200, ya, ya la ha tocado Vamos a ver si luego es capaz de pasarla E ir al siguiente punto de pivote en la zona de 8500 eh, Y bueno, y así suma y sigue Suma y sigue, suma y sigue, hasta los presets Ey, cuatro centavos, chicos Cuatro centavos <ríe> O sea, esto va poquito a poquito Rasca que te rasca, ya sé que no es mucho, ¿vale? Pero bueno, mira, de estar aquí abajo En tres centavos, ya está, en cuatro centavos Eso es un 25% al alza Y así seguimos sumando Gratis, esto es gratis, ¿vale? Eh, San Matic también, otro 6 y pico por ciento AVAX, otro 6,45% O sea, que lo está haciendo bastante bien eh, Media de 200 cerró la U, ya está en la media de 200 Siguiente objetivo, punto de pivote en la zona de 20 ¿Vale? Si llega, ya vamos a ver Si llega, si tiene el mercado, pero recordar El desgaste RSI, pero fijaros como AVAX Sí que ha hecho su, ya, ya su primer diente, ¿veis? Pim, pam, y puede estar aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, hasta una zona de resistencia, que a lo mejor podría ser esta zona que tenemos aquí, de 29, 30, y, y oye, y adiós, ya veremos a ver, ¿no? Esto, bienvenido sea todo lo bueno que venga. Eh, para hacer compras, ventas y demás, chicos, pues eso depende de vuestros objetivos. Pero voy a llegar a lo verde que tenemos el mercado muy bien. Enhorabuena a los premiados. Y bueno, terminamos con Bitcoin. De momento, en la vela de diario está haciendo una, una vela más bonita. Un poquito de desgaste. Veis que ya jueves, viernes, el sábado, yo creo que va a tener al final el volumen del viernes. O, o más. vale O del jueves incluso. Porque fijaros el día que lleva y el volumen que lleva. La cuestión es cómo va a terminar. Y muy importante... ¿Vale? En semanal. En semanal, de momento, que cerremos por encima de la EMA20 y que la semana que viene confirme. ¿Vale? Esto es importante. Y esto sí que es importante. ¿Vale? Que la semana que viene, la vela de la semana que viene, sea verde también y ya nos confirme por encima de nuestra EMA20 y de nuestra línea nitro. Básico, esto es básico. Porque fijaros cómo cuando pasamos la nitro arriba y la EMA20 empezamos pim, pam, pim, pam, pim, pam, a subir. ¿Qué pasó la cripto primavera pasada? Pues fijaros que estuvimos en el hoyo mucho tiempo y en el momento que pasamos la EMA20 y la línea Nitro, además se cruzaron las dos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, después, después cruzaron las 50, pim, pam, pim, pam, hasta que llegó un punto en que el pan se acabó y bueno, pues nos fuimos para abajo, ya luego ya vino el COVID, etcétera, etcétera. Pero, de momento, ahí estamos importante que la semana que viene confirmemos. Así que no me lío más, esta tarde si hay alguna cosa, vídeo, y si no, mmm, posiblemente también, depende, porque creo que hay un caso importante que comentar. Chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.